A pesar del silencio, de la soledad de la casa y de mi agotamiento, tomé un vaso de agua con hielo al pasar por la cocina, lavé unas tazas sucias del café mañanero, prendí un saumerio y puse el celular en vibrador. Ya no soportaba ni el tono de llamadas, pero no podía abstraerme del todo. Si a la frigia de mi jefa se le antojaba llamarme para pedirme que le arregle alguna reunión, le compre alguna pelotudez por Mercado Libre o que simplemente me ocupe de conseguirle el vino más caro para sus encuentros con su amante de turno, tenía que atenderla. Es desgastante, pero así son las reglas del juego para una madre solitaria, sin marido por elección propia y a cargo de una nena repleta de necesidades, como cualquier adolescente de estos tiempos.